Bienvenidos una vez más a nuestro espacio de entrevistas Es un placer enorme para nosotros recibirlos Y de alguna manera acercarlos a sus artistas favoritos Hoy tenemos como protagonista un artista que muy pronto va a estar llegando Nuevamente a la provincia de Mendoza Con su gira de hoy en adelante Y es para nosotros un gusto enorme poder recibirlo por aquí Luciano Pereira, bienvenido ¿Cómo estás ¿Cómo Luciano? Estás? ¿Todo bien, vos? Muy bien, todo bien, un placer enorme no no poder serlo con vos Igual, igual para mí bueno, contentos de que falte ya muy poquito, estamos a días de recibirte aquí con tu gira en el Arena Maipú. Sí, la verdad es que después de, de tanto tiempo, eh, cuando iniciamos y dimos toda la gira a conocer, eh, uno pensaba en noviembre, uy, falta un montón para noviembre y demás, pero bueno, ya está a la vuelta se pasó de volar, la esquina, ¿no? <ríe> se pasó volando. Eh, pero está buenísimo, está buenísimo eh, volver a este reencuentro eh, en una ciudad muy linda volver a Mendoza, volver a la Arena Maipú, eh, un lugar que está buenísimo para los conciertos, que yo siempre los disfruto muchísimo, eh, y volver con este con este nuevo disco, eh, en el marco de esta gira y de este tour, la verdad que me tiene muy, pero muy feliz. ¿Cómo es el público de Mendoza con vos? ¿Cómo te recibe? Hermoso, no, hermoso, hermoso. Yo eh, no tengo más que palabras de agradecimiento para, para todo el público mendocino, porque siempre... Eh, me han recibido con, con mucho cariño, eh, con mucho amor, con mucho respeto. Eh, no solo en cada presentación de discos, sino también en cada una de las fiestas tan importantes que hay a lo largo y ancho de Mendoza. Eh, siempre, siempre es lindo ir porque trato de buscar unos días después para quedarnos y voy antes para poder descansar y pasear un poco. Eh, sí, vamos a ciudad, vamos a provincia eh, y volver ahora es, es un placer. Has estado full este año, recorriendo numerosas ciudades de la Argentina y de todo el continente. De hecho, México, Estados Unidos, muy pronto Chile, también te va a abrir las puertas de su país. Ha sido una gira intensa, ¿no? Sí, fue bastante intensa. Eh, sobre todo después de haber perdido un poco la gimnasia por, por causa de esta pandemia. ¿no? De repente, durante dos años estuvimos en esta pausa... Eh, y después es como que todo, bueno, volvió a la normalidad, volvimos a recuperar la normalidad y, y volver a los viajes, volver a, a las giras, este, pero la verdad es que extrañaba muchísimo. Y el broche de oro va a ser unas últimas funciones en el Luna Park, en el gran estadio allí en Buenos <ríe> Sí, la verdad es que de, de este tour, eh, llegar a, a 20 funciones eh, es, in, es impensado, porque la verdad es que... Eh, no sé, eh, es un número súper importante, pero para mí ya ser un Luna Park es, es, un, es una bendición, es un privilegio en un lugar tan importante eh, de la música para todos los músicos eh, con tanta historia eh, imagínate tener la posibilidad de hacer tantas funciones presentando este disco, eh, a mí me tiene muy pero muy feliz no tengo más que, que palabras de agradecimiento y también eh, eso también es, es, es una dosis de, de energía para seguir trabajando, para seguir perfeccionándome, para seguir estudiando, para seguir eh, entrenando mis cuerdas vocales. Este, eh, eso me da mucha energía para, para seguir entregándole desde arriba del escenario al público siempre lo mejor. Qué loco, ¿no? Porque hace un montón de años que estás en esto y mantenerse súper vigente no debe ser para nada fácil, porque una cosa es eh, llegar no a esa meseta donde uno ya tiene su público, donde, uh -huh. donde ya otro lugar donde se siente cómodo, las canciones que le gustan a la gente, pero es un constante renovarse, ¿no? Vos, mejor que nadie lo sabés, que seguís en la escena eh, como si hubieses empezado hace poquito, no sé, ¿Segu seguís siendo el mismo pibe. <risa> el mismo pibe, pero ya con 41 años, el espíritu, hay una frase, siempre hay una frase muy linda que me gusta, que dice que uno envejece solamente en los espejos, ¿no? Digo, mientras tanto, eh, las ganas, de seguir disfrutando de mi carrera eh, como, como el primer día, de seguir disfrutando de mis viajes, de este aprendizaje constante que me da la música, no solamente de formarme como músico, como artista, sino como persona, que creo que en definitiva es lo más importante. Pero no creo en la suerte, sí creo en el trabajo, eh, en, en la dedicación, en el sacrificio, en el mérito, eh, en el seguir perfeccionándome día a día, eso, eso es como, como lo que mantiene el entusiasmo en un nivel muy lindo eh, y hace que pueda disfrutar mi carrera aún mucho más, entonces eh, yo, yo vi, vi trabajar a mis padres toda la vida, entonces no conozco otra manera de cumplir o sueños o metas eh, y disfrutar de los logros que no sea trabajando y, y y al mientras tanto agradezco todos los días a Dios tener la posibilidad de seguir trabajando con esta, con esta gran pasión que estamos la verdad que lo que tiene de humilde Luciano Pereira creo que es lo que lo convierte en un gran artista. Él hablaba de esta cultura del esfuerzo, del trabajo que le inculcaron sus papás y sin dudas es lo que lo ha llevado a, a mantenerse vigente durante tanto tiempo. Me resultaba gracioso porque eh, él tiene 41 años y empezó de muy chico. Me fijaba, primer año que, que lanzó su, su disco con sí. el que arrancó, 98. O sea, yo estaba naciendo, <risa> ya estaba alargando un La, disco. disco. Es impresionante. O sea, tiene... 24 años sabe su primer disco. Es una locura, impresionante. Sí, una y, y con esta gira llena 20 Luna Park. Hay que llenar un Luna Park. Hay que llenar uno, imagínate 20. Una locura, una locura Lo que eh, genera Luciano Pereira Y sabemos que acá en Mendoza tiene mucho público Que lo está esperando Y para todos ellos, ella más que nada Porque tiene mucho público femenino Luciano Pereira, tenemos una sorpresa Este 5 y 6 de noviembre Viene Luciano Pereira a la Arena Maipú Y tenemos un gran premio para las fanáticas El 7 sortea Un pase doble para que vos y un acompañante Estén en la primera fila Cantando y bailando en el show De Luciano Pereira Para participar tenés que demostrarnos que sos fanática número uno. O sea, tenés que enviarnos una foto de algún recital en que lo hayamos ido a ver en otra ocasión. Si tenés una foto con él, bueno, qué lujo. Mejor. Y si no, nos mandás un audio cantando a nuestro WhatsApp tu canción favorita. 2616-577777 -77 es nuestro número. Por así tenés que dejarnos también tu nombre, apellido, DNI completo. Y decir, lo quiero ir a ver a Luciano Pereira. El 7, te lo pido, por favor. <risas> Luciano Pereira viene a la Arena Maipú y el 7 te lleva a la primera fila. Qué lindo. ¿Qué? No.